Uno dice cuando hay un país que es hermoso, afrodisiaco, paisajes, bellas mujeres, pues uno dice uno se queda, todo eso es muy rico. Pero a eso le falta un aliciente grande, que es que haya una muy buena economía para que todo eso se pueda hacer realidad, para que haya turismo, para que haya economía, para que haya buenas proyecciones, buenas inversiones, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Cuando uno dice que un país está bien, pues uno se queda, si a mí me dicen, en el país donde tú estás, es la mejor economía, está pasando por un buen momento, ¿yo a qué me voy a otro país? Yo me quedo. ¿Por qué me quedo? Por la sencilla razón de que aquí lo tengo todo. Entonces, cuando uno escucha a Nicolás Maduro hablando ante los medios que él tiene dominados, porque los que están en la oposición les toca quedarse encallados, por eso nos toca acudir a estos medios por los cuales estamos interviniendo nosotros donde dice que muchos venezolanos que se han ido, que casi el 70% se quiere devolver para Venezuela. Y cuesta trabajo creerlo cuando en muy pocos meses estamos llegando ya a los 7 millones de migrantes. Vuelvo y repito, si la cosa estuviera buena, la gente se quedaría. Pero como la haina está tan apretada, pues la gente está buscando oportunidades en otro lado. Prefieren de pronto ir a aguantar penurias en otro país pero a sobrevivir antes de quedarse en un país donde está aparte de que están jodidos que los tengan amedrantados que los tengan aplastados y que no tenga uno derecho a opinar porque es considerado traición a la patria instigación al odio según las leyes que por allá en su momento se trató de inventar el señor Diosdado Cabello junto con Nicolás Maduro y Vladimir Padrino entonces uno dice: Si hay algo que coger, pues perfecto. Pero desafortunadamente lo que estamos viendo aquí es una dura realidad. Así ellos hablen y griten y traten de expandirse y decir: Es que aquí estamos en una lucha, cuesta mucho creer porque los números de migrantes diarios, ahora lo que está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos, la cantidad de miles de venezolanos que se están metiendo por ahí, es porque la cosa no está nada buena. Las comparaciones normalmente son odiosas, pero acá no se puede ocultar. La crisis de refugiados de Venezuela es sim similar a la de Ucrania en escala, pero no en ayuda. Si analizamos los planes regionales de respuesta a migrantes venezolanos de un millones de dólares, fue financiado en menos del 14% a partir del 1 de septiembre, mientras tanto el plan de respuesta regional de un millones de dólares para Ucrania fue financiado en un 62% hasta el 25 de agosto. Día tras día los migrantes venezolanos han crecido hasta el punto de que su número de refugiados ahora está cerca de los desplazados por el conflicto en Ucrania. Pero la crisis europea ha traído un apoyo financiero desproporcionadamente mayor según un grupo de defensa. En los últimos años, Venezuela está entre las más grandes del mundo en lo que se refiere a migrantes, pero recientemente se disparó con más de 6.850.000 de refugiados y migrantes que han abandonado el país, oígase bien, desde el 2015. Cuando nosotros hacemos... Una comparación que digo que las comparaciones son odiosas en este caso Venezuela Ucrania uno dice uy pero es que Ucrania tiene 7 millones de desplazados Venezuela tiene 6 millones 800 casi 6 millones 900 mil pero cuál es la gran diferencia en Ucrania está en guerra Venezuela no. Que Venezuela quiere inventarse un poco de enemigos Que Colombia, que los yanquis, que los Estados Unidos, que los imperialistas Es otra cosa Pero Ucrania está en guerra y ellos tienen que salir Porque si no pueden morir en un bombardeo Pero Venezuela, ellos también pueden morir en un bombardeo de hambre y de miseria Desafortunadamente Tratando de evitar el caos político y el colapso económico Según una estimación del 5 de agosto de R4V Una plataforma interinstitucional Liderada por la Oficina Del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Refugiados Y la Organización Internacional Para las Migraciones El recuento de refugiados de Ucrania Era de más de 7 millones de personas Para el 30 de agosto Según los datos de ACNUR Si ustedes miran la diferencia es muy poca Pero ¿por qué queremos centralizarnos En esta noticia Para que ustedes entiendan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 siendo los número uno de la noticia, por favor comentarios decentes que podemos hablar sin necesidad de agredirnos de ninguna parte ni de aquí para allá ni de allá para acá sino hablando cosas objetivas, podemos ser rebeldes con argumentos, ahora no tratando de justificar el número de personas desplazadas en Venezuela es similar el apoyo financiero para ellos ha sido dispar", dijo el grupo de defensa de Refuge Internacional, señalando que el plan regional de respuesta a migrantes venezolanos de 1 billón mil millones de dólares fue financiado en menos del 14% a partir del primero de septiembre. Mientras tanto, el plan de respuesta regional de 1 billón millones de dólares para Ucrania fue financiado en un 62% hasta el 25 de agosto. Es una escala asombrosa y aleccionadora. Venezuela destaca la profundidad de esta crisis y la enorme brecha en la atención en comparación con una crisis con números similares como Ucrania o Siria, dijo Raquel smith defensora principal de América Latina en Refuge Internacional en un correo electrónico. Aquí lo que se está pidiendo es que los países de América Latina necesitan urgentemente fondos para garantizar que los venezolanos puedan acceder al trabajo y la protección en la región, así como al tránsito seguro. No olvidemos que Colombia en este momento tiene cobija a más de 2.500.000 venezolanos que han salido huyendo. ¿Para qué se están pidiendo? esas ayudas para que ellos tengan en el país que estén llámese colombia ecuador perú argentina donde sea ellos puedan tener un acceso a salud un acceso a una pequeña ayuda como pensión como donde vivir dignamente donde comer sus tres platos de comida es una ayuda que se está pidiendo y que además se exige porque a ver tenemos que ser conscientes, Colombia cobija 2.500.000, pero el estar ayudando a esos venezolanos está dejando de ayudar a los colombianos. Entonces, por eso se está pidiendo esa ayuda para que a los, a los venezolanos no se les dé las sobra, no se les dé las migajas, sino se les dé una vida digna. Teniendo en cuenta que el número de refugiados venezolanos había superado al de refugiados que abandonó Siria, unos 5.600.000 según ANUR. Hablando de Siria en guerra, Venezuela sin guerra ya llegó a los siete. El enfrentamiento de Rusia contra Ucrania, la cobertura mediática de la crisis fue criticada como desigual en comparación con atrocidades similares infligidas a personas de color. Se parecen tanto a nosotros, eso es lo que hace tan impactante la guerra. Ya no es algo que se visita a las poblaciones empobrecidas y remotas, le puede pasar a cualquiera. Y yo quiero que esto nos sirva a nosotros como un punto de mira. Porque nosotros podemos estar muy bien. Pero con todas estas locuras y estos ideales de, de ciertas personitas. Que están lavándole los cerebros, sobre todo a los jóvenes. Se puede estallar una guerra en el momento que menos se espera y en cualquier país. Entonces, ustedes y nosotros hoy estamos bien acá. Pero ojo, porque esto puede desatar una guerra en cualquier parte y entonces ya no estaríamos nosotros del lado de acá sino del lado de allá. Eso hay que pensarlo. Gran parte de los migrantes venezolanos han huido a otros países de América Latina y el Caribe y la crisis migratoria ha remodelado ciudades y pueblos de las Américas. Más de tres cuartas partes de la población de Venezuela vive con menos de un dólar con noventa al día el punto de referencia para la pobreza extrema según un estudio publicado por la universidad católica andrés bello en septiembre del 2021 el desplazamiento forzado en todo el mundo son el resultado de conflictos armados en el caso de venezuela múltiples factores incluida la inseguridad la violencia la falta de acceso a alimentos medicinas y servicios esenciales así como la pérdida de ingresos agravada por el impacto de la pandemia del Covid. 19 continúan figurando en la decisión de los venezolanos de irse ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad